Buenos días a todos. Estamos en otro mitad de la Fundación PTS Granada y ahora sobre todo vamos a hablar hoy de cómo contratar el mejor talento universitario. Sabemos que hay gente muy brillante que está trabajando o, o que está eh, estudiando o que está en situación, o gente trabajando que está buscando talento y, y no lo encuentra y gente con un potencial eh, universitario muy bueno y con, que, y con unos conocimientos eh, de la universidad muy interesante. Entonces, tenemos, tenemos la suerte de tener a Antonio Delgado Padial que es director de la Unidad de Orientación Profesional y Emple Empleabilidad en la Universidad de Granada. Eh, y lleva ya eh, mucho tiempo trabajando en cómo mejorar esa cómo encontrar el mejor candidato para la empresa y cómo encontrar la mejor empresa para el candidato. Eh, también es director de la Cátedra Sabio de Salud y Bienestar, de organizacional, eh, es decano también de la Facultad de Ciudad de, de las Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada y hizo su, su doctorado en Psicología y Psicología eh, social. Eh, yo lo que, lo que te quiero preguntar a Antonio ¿no? y, y a Paola también que trabaja con Antonio es eh, eso: ¿qué hacemos? para conseguir, de, porque en el parque tenemos muchas empresas que están demandando talento y, por otra parte, tenemos mucho talento eh, que puede ir a esas empresas. ¿Cómo conseguimos hacer ese ese emparejamiento, por decirlo en español, y cómo vosotros lo, lo podéis hacer a, a través de los diferentes servicios eh, que ofertáis desde vuestro centro? Entonces, Antonio, muchísimas gracias por, por atendernos y estar con nosotros. Bien, pues, eh, muchas gracias, Lourdes. Eh, gracias a ti por esta invitación que, que nos haces de acercarnos a, a, al PTS, a las empresas que conformáis ahí, ahí la, la fundación también. Eh, digo porque es una oportunidad, efectivamente, de, de enriquecernos mutuamente, de tratar de casar, eh, poner en contacto eh, el mundo empresarial, eh, lo que son los, nuestros estudiantes, incluso egresados, con las necesidades de tenéis vosotras las empresas de esa captación del talento, que fundamentalmente la cuna de ese talento la tenemos en la Universidad de Granada. Eh, ¿Cómo se hace? Respondiendo un poco a esta pregunta. Bueno, en primer lugar tengo que decir que efectivamente ya casi la ha presentado, me, me acompaña también, le pedí a, a Paola Dos Santos, que es una de las técnicas eh, de, de empleo de nuestro centro, que es más conocedora que yo de todos estos temas, porque son muchos años, los que lleva, son muchos años ya lo que lleva trabajando casi desde la creación del, del centro, pues trabajando en estos temas. Eh, y cual le agradezco también que me acompañe y, y pueda también aportar seguro mucho más que yo en este, en este sentido. Eh, tratando de responder a tu pregunta, Lourdes, ¿cómo, cómo lo podemos hacer eso?, pues eh, desde la Universidad de Granada, y yo creo que probablemente eh, algunos o muchos de los que nos no están escuchando y que estáis aquí presentes, pues lo conozcáis. Desde la Universidad de Granada, pues tenemos este centro que me tocaba a mí actualmente dirigir, el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, eh, desde donde pues gestionamos las prácticas. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, porque era una idea que me habías pedido. Eh, gestionamos las prácticas de los estudiantes, diferentes tipos de prácticas, pero también eh, llevamos a cabo una labor de intermediación. Eh, que no solamente es a través de la agencia de colocación, que Paola nos hablará más eh, detenidamente, en donde las empresas pues, realizan las ofertas y nosotros eh, proporcionamos en cierta medida a los candidatos, sino también otra serie de actividades de intermediación que llevamos desde el centro. Es cierto que hay otra, una tercera pata de, de nuestro centro, pero que escapa un poco aquí a nuestro objetivo, que es la orientación profesional. Eh, probablemente a alguno de los que nos esté escuchando le pueda interesar, pero probablemente como padres, como padres que tengan eh, hijos y que necesitan, necesiten una orientación profesional para su futuro, eh, de qué van a estudiar, qué quieren estudiar por sus salidas profesionales etcétera y ahí sí que les podríamos ayudar pero digo que no es el objeto de este encuentro actualmente sino fundamentalmente para centrarnos o centrarnos en lo que son cómo podemos ayudar a las empresas en esa captación del talento a través de eh, la, la realización de prácticas académicas de nuestros estudiantes y también eh, mediante eh, la agencia de colocación que, que tenemos eh, con respecto, me voy a centrar eh, en un primer lugar, comentar cómo, cómo podemos ayudar a través de, de las prácticas. En las prácticas hay dos modalidades de, de, de prácticas, hay un real decreto que la regula, pero básicamente diría, están, tenemos lo que son las prácticas curriculares y las prácticas extracurriculares. Eh, y dentro de las prácticas curriculares, eh, bueno, yo había hecho una presentación, no sé si hacerla así más, más ágil o, o llevarla... Eh, voy, a, voy a, ya que la tengo, eh, y os comento que luego dejaré, dejaré la, la, se lo dejaré a, a Lourdes esta presentación pues para que la tengáis toda a vuestra disposición. Bueno, no sé ahora si la estáis viendo. Se ve perfectamente, sí, Antonio. Se ve, ¿no? Vale. Sí, sí, además en modo presentación, perfecta. Pantalla vale. completa. Pero, ¿ahora que he pasado lo veis? No, ahora no lo vemos. Ha pasado así, ahora sí. Ahora, sí, ahora, ahora sí. sí, vale, vale. Bien, pues como decía, tenemos estas dos modalidades de, eh, de prácticas, las curriculares y las extracurriculares. Pero, a su vez, las prácticas curriculares tenemos las prácticas de grado y de máster. Eh, ¿Qué tengo que decir en este sentido? Bueno, las prácticas curriculares y las extracurriculares las curriculares son una asignatura que los estudiantes deben de cursar en su formación, que está dentro de su plan de estudios. Por lo tanto, tiene una duración limitada, lo que marca su plan de estudios, pero las extracurriculares son unas prácticas voluntarias por parte del estudiante. Eh, las curriculares, como decía, eh, las podemos tener eh, y están, de hecho, en, en grado y en máster. Las prácticas de, curriculares de, eh, del grado las gestiona cada centro. No las gestionamos nosotros, desde el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. Es decir, que si alguna entidad quiere eh, acoger estudiantes en prácticas que sean prácticas curriculares, eh, tendría que dirigirse a, a un, al centro concreto, a una facultad determinada. Nosotros, por supuesto, podemos eh, ayudar eh, en ese sentido, pero que esa práctica nosotros no la gestionamos. Eh, sí que gestionamos desde nuestro centro las prácticas eh, curriculares, eh, pero de los másteres. Es así que la, la, la gestionamos. Las curriculares de máster... Eh, tienen ya eh, una duración, perdón, la que establece el, el, su plan de estudios. Es decir, cada, no todos los másteres tienen prácticas, eh, pero aquellas, prácticas curriculares, pero aquellas que tienen mm, una asignatura como prácticas, tienen una duración determinada que es lo que ya marca su propio plan de estudios. Claro, aquí yo os diría, porque probablemente os interese estudiantes, en prácticas curriculares de másteres, pero ¿qué másteres tenemos en la Universidad de Granada? Pues simplemente con que entremos en la página de la universidad o lo más fácil a veces en Google, en un buscador y nos lleva directamente, ponemos másteres UGR, nos, lleva, nos redirecciona a la página de la universidad donde están relacionados con toda la información los másteres que se imparten desde eh, la Universidad de Granada. Pero como decía, eh, eh, la duración de estas prácticas la establece ya el propio plan de estudio, y por tanto puede variar de un máster a otro. Para solicitar este tipo de prácticas eh, es necesario previamente contactar con el coordinador, es decir que, como ahora rápidamente voy a comentar cuál es el procedimiento, pero en las prácticas curriculares en, de másteres, repito, es necesario contactar con el coordinador de cada máster. ¿Por qué? Porque normalmente suelen ser pocos estudiantes, estamos hablando de pocos estudiantes los que tienen un máster, y eh, suele ser el coordinador quien... Un poco organiza la distribución, quién estudiante va a una entidad, a otra entidad, porque aquí normalmente el procedimiento suele ser inverso. A son los coordinadores de eh, los másteres quienes contactan con las entidades, con las empresas, para que le acojan estudiantes eh, y puedan realizar su práctica. Por tanto, eh, aquí el procedimiento sería lo primero es contactar con un coordinador eh, del máster. Y habrá que formalizar un convenio de colaboración con la universidad para poder acoger estudiantes en práctica si no lo tuviera. Si no la empresa o la entidad no tiene ya un convenio, habría que firmar un convenio. inscribirse en la plataforma de gestión eh, de prácticas y de empleo Ícaro. Eh, yo me imagino que habéis oído hablar de esta plataforma Ícaro. Bueno, pues desde este año pasado eh, ya es necesario gestionar las prácticas y llevar a cabo las prácticas de los másteres, estas currículas a través de la plataforma Icaro. Por tanto, la empresa se tiene que registrar. Ahora también diré muy brevemente cómo se, se debe hacer y a través de dicha plataforma puede realizar la oferta de prácticas, es decir, la empresa se inscribe en Icaro y a partir es un proceso bastante intuitivo y una vez que está inscrito, pues eh, realiza la oferta de, de prácticas. Yo aquí había puesto el enlace precisamente con nuestra página. No sé si la estáis viendo. Vemos, eh, eh, pero no, o sea, no has entrado en la página. Si quieres entrar, a lo mejor pincha y yo creo que si estás en pantalla ahora, completa. Ahora sí, la veis. Sí, sí, ahora la vemos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues eh, si entramos en nuestra página, que luego Paola también la mostrará, aquí tenemos en este eh, directorio, si vamos a prácticas, prácticas curriculares, porque ahora hablaremos de las extracurriculares, pues vemos que aquí tenemos toda la descripción, pero también tenemos los trámites administrativos, cómo se crea una práctica, acreditación, y aquí lo que quería mostraros, en esta documentación tenemos un manual ya eh, de entidad, cómo se debe de inscribir en la plataforma eh, cualquier entidad colaboradora. Y también tenemos ya colgado el manual de cómo realizar una oferta a través de ICARO. Por lo tanto, la... Quizás lo más fácil es que vemos, eh, repito, estos manuales son muy, muy cortitos, de cuatro o cinco páginas, muy intuitivos, de cómo una entidad se inscribe y cómo debe de realizar la, la oferta de, de prácticas. Además, pues, bueno, aquí tenemos nuestros contactos del personal técnico de, de, que gestiona estas prácticas. Para cualquier duda, en cualquier momento, pues, se le llama o se le envía un correo electrónico. Bien, pues, eh, continuando, continuando con, con lo que hablábamos de, de, la, eh, de las prácticas curriculares de los másteres, eh, habría que decir eh, también que, cuáles son los requisitos que debe de cumplir una entidad, una empresa, para poder acoger estudiantes en prácticas. Bueno, en primer lugar, estar debidamente constituida. Que aquí... No nos cabe duda de que todos los que están aquí presentes son pues, empresas eh, pues, debidamente constituidas. No tener abierto un expediente de regulación de empleo a la fecha de inicio de las prácticas. Aquí voy a hacer una salvedad. es decir, Esto bueno, debe de ser así, de que una, una empresa no puede tener un, abierto un expediente de regulación de empleo pero sabemos que, eh, desgraciadamente, en este último año, con la situación de pandemia en la que estamos, pues han sido muchas empresas las que eh, se han visto involucradas, inmersas en procesos de ERTEs. De ERES también, pero de ERTEs. Eh, claro, a priori, si empresa eh, tiene trabajadores en ERTE, mmm, no deberíamos de o admitir que cogiese estudiantes en prácticas. Pero ¿qué ocurre? Que hay en determinadas entidades a veces un poquito más, más grandes, que hay departamentos que sí que tienen trabajadores en ERTES, pero otros departamentos, pues no. Eh, aquí sí que hemos hecho esa salvedad, que eh, puede, podrían acoger estudiantes eh, en prácticas, empresas que tuviesen trabajadores en esa situación de ERTE, pero en el departamento en donde el estudiante fuese a incorporarse, pues no tuviese, eh, estuviese en esa situación. Así que aquí hemos hecho esta salvedad también pues, para ayudar un poco a las empresas y que los estudiantes también puedan completar su formación práctica. Otro de los requisitos que deben de tener las entidades colaboradoras es, eh, obviamente, disponer de los medios y eh, las instalaciones adecuadas para que acoger eh, estudiantes en práctica, disponer de personal para que en, supervise las prácticas, un, se le tiene que asignar un tutor y, como ya hemos dicho, te, eh, suscribir un convenio de colaboración con la Universidad de Granada. Estos básicamente son los requisitos que eh, se suelen pedir a la entidad. Acordada. También le pedimos requisitos a los estudiantes que van a hacer las prácticas deben de tener unos requisitos mínimos. ¿Cuáles son básicamente esos requisitos? Pues estar matriculado en la Universidad de Granada, tiene que ser estudiante de la Universidad de Granada, haber superado como mínimo el 50% de los créditos de su titulación, de la titulación en la que esté he matriculado esto a excepción a excepción de los estudiantes de máster. A los estudiantes de máster no le pedimos este requisito de que tengan superado el 50% del máster, de los créditos del máster, sino que desde casi de primera hora, primer momento pueden comenzar a hacer sus prácticas no tener superado la totalidad de créditos de la titulación, y esto es importante. Las prácticas, por eso el primer requisito que decía, estar matriculado en la Universidad de Granada. Es decir, un estudiante que finaliza, que tiene ya superados todos los créditos de su titulación, sea de grado o sea de máster, no puede realizar prácticas académicas formativas, porque el Real Decreto lo establece que son para estudiantes. Si han finalizado, no pueden hacer prácticas académicas. Ahora bien, esto sí que es también un matiz que tuvimos que introducir. Si el estudiante eh, durante el periodo de realización de, de las prácticas superase los créditos que le habilitan para obtener su título, sí que le permitimos que continúe hasta finalizar sus prácticas. Pero siempre y cuando se matricule de alguna asignatura, siempre tiene que ser estudiante de la universidad. Esto debéis de entenderlo, porque es incluso una garantía para la empresa también, para la empresa y para el estudiante. Si hubiese una inspección de trabajo eh, y hay un estudiante o hay una persona realizando prácticas pero ha dejado de ser estudiante de la Universidad de Granada, el problema es más para la empresa que para el estudiante, porque la, el, la inspección de trabajo lo va a entender como un trabajador ilegal, una persona que tiene allí trabajando puesto que ha dejado de ser estudiante. Por lo tanto, nosotros le vamos a exigir siempre al estudiante o a esa persona que se matricule de algo en la Universidad de Granada para que continúe siendo estudiante de la universidad y, y, en consecuencia, esté cubierto con su seguro escolar. Y por último, bueno, por último, también no haber realizado prácticas, los estudiantes no han debido de realizar ya una práctica anteriores que superen las 600 horas y también le pedimos que se registren en la aplicación informática Icaro, porque a través de esta plataforma es como llevamos toda la gestión, donde las, los candidatos se les va a mandar a las, a las empresas, etcétera. ¿Cuándo comienzan las prácticas? Bueno, con pues las prácticas eh, comienza con eh, la incorporación del estudiante una vez que ya se han cumplimentado todos los trámites administrativos que nosotros llevamos a cabo. ¿Cuáles son esos trámites? Pues la firma del convenio entre la universidad y la entidad colaboradora, si no, si no existe eh, hay que eh, firmar ese convenio. Eh, aquí me gustaría también eh, comentar, ¿cuándo, ¿cuándo se, se firma el, el convenio? Pues normalmente, normalmente cuando una, una entidad colaboradora eh, solicita a estudiantes en prácticas, como hemos dicho, lo primero que debe de hacer es inscribirse en Ícaro si no lo estaba y realizar la oferta. Y aquí ya me estoy refiriendo a las prácticas extracurriculares, porque las curriculares he dicho que lo mejor es contactar y es lo que se debe hacer con el coordinador si se quiere acoger a un estudiante en prácticas. Pero para las prácticas extracurriculares, lo que hay eh, una vez que la empresa se ha registrado en Ícaro y hace la oferta, si esa entidad no tuviese convenio con la Universidad de Granada, inmediatamente los técnicos lo detectan. Eh, se ve que esa entidad no tiene, no tiene convenio y lo que se hace inmediatamente es contactar con la entidad que ha hecho la oferta y se le pide una serie de documentos. bueno Son tres documentos básicos para poder firmar el convenio, que es fotocopia del CIP de la entidad, fotocopia del DNI de la persona que va a firmar, que va a firmar ese convenio en representación, que tiene la capacidad legal de representar la empresa y fotocopia del documento acreditativo de la capacidad legal de esa persona para representar la empresa. Es decir, que son estos tres documentos lo que se le pide. Sencillamente, por lo que decíamos antes, para garantizar que la universidad está mandando un estudiante a una entidad legalmente constituida. Por lo tanto, le vamos a pedir, si no tiene convenio, para poder firmar el convenio, Repito, fotocopia del CIF de la entidad, fotocopia del DNI de la persona que tiene la capacidad de, eh, legal para representar a la empresa y fotocopia del documento acreditativo de esa capacidad legal de poder representar a la empresa. Bien, eh, cuando recibimos esa documentación, inmediatamente eh, se le envía ya eh, el convenio el convenio ya firmado incluso por el, el vicerrector, que es quien firma el, el convenio, para que la empresa firme eh, un, un, una copia, se lo queda la empresa y otro lo devuelve a la universidad. Y a partir de ahí ya eh, empieza todo el proceso. Es decir, está la, estaría la, la firma de, del convenio, el estudiante eh, aceptaría la, la práctica, digo cuando para comenzar la práctica se le asigna un tutor y aquí, esto es lo importante, eh, hay que darle de alta en la Seguridad Social en las prácticas extracurriculares. En las prácticas curriculares, los estudiantes, no hay que darlos de alta en la Seguridad Social. Y vuelvo a insistir porque hubo una disposición adicional en un Real Decreto que apareció hace dos años en el cual eh, apuntaba que había que dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas curriculares. Eso no, no tiene ningún valor puesto que nunca se llegó a aplicar y todavía alguien tiene esa confusión. Por lo tanto, en las prácticas curriculares a los estudiantes no hay que darlos de alta en la seguridad social porque no tienen ninguna contraprestación económica, no reciben ninguna contraprestación. En las prácticas extracurriculares sí que hay que darlos de alta en la seguridad social, la entidad. Tengo que decir que eh, el coste es pues, aproximadamente unos 50 euros por estudiante mes, es decir, que no es como un trabajador... Aunque esté asimilado a trabajador, pero no es un trabajador. Por lo tanto, eh, el, el coste de esta seguridad social es mucho es menor que la de un trabajador. La duración de estas prácticas, de las prácticas extracurriculares, ya habíamos dicho que las curriculares es lo que marca el plan de estudios, que normalmente suelen, bueno, hay es que varía, pero suelen ser más cortas que las extracurriculares. La duración de las prácticas extracurriculares tenemos establecido un mínimo de un mes y un máximo de seis meses, es decir, mínimo de 100 horas, máximo de 600 horas. No obstante, no obstante y esto que sí que lo incluimos también, eh, se podrá autorizar después de los seis meses una prórroga de tres meses más, siempre que conste el compromiso de contratación del estudiante a la finalización de las prácticas por un periodo mínimo también de Tres meses más. Es decir, que una empresa, una entidad, podría tener un estudiante en práctica durante seis meses y si tuviese pensado o va a haber un compromiso de contratación, podría solicitar una prórroga de otros tres meses en prácticas, pero a la finalización de esos ya estaría nueve meses en prácticas, tendría que contratarlo como mínimo por otros tres meses. Es decir, que esto es lo que nosotros exigimos a las empresas. Si se quiere una prórroga de tres meses, después habría como mínimo de contratarlo ya, pero con contrato laboral, otros tres meses. El horario aquí de las prácticas, en general de todas, pues se establece de, de mutuo acuerdo eh, entre las partes y, y con, de acuerdo también con las características de la, prácticas, la práctica que va a llevar el estudiante y la disponibilidad de la entidad de, de la empresa. Esta, este horario tiene que ser compatible con la actividad también que desem, pueda desempeñar los estudiantes, la actividad académica o de representación y participación estudiantil. Y a veces pues, tenemos estudiantes que forman parte de órganos de representación de la universidad y pues hay que también permitirle, debe de ser compatible. La duración de la jornada de práctica pues está comprendida entre 3 y 5 horas, ¿de acuerdo? Lo normal es que se acojan a los estudiantes con cinco horas diarias, cinco días a la semana. Esto suele ser habitual. No obstante, también en casos excepcionales y previa petición razonada por parte de, de la entidad y eh, de acuerdo con el estudiante, eh, se puede eh, llevar una jornada de hasta ocho horas al día, ¿no? con un máximo de 160 horas al mes. Esto lo hemos tenido que aplicar eh, en estos últimos meses porque ha habido estudiantes que no han podido, tuvieron que eh, suspender sus prácticas y tal, y luego la entidad pues, incluso nos ha pedido que en vez de cinco horas y el propio estudiante que eh, fuesen ocho horas eh, diarias. Es decir, que en casos excepcionales se permite que pueda estar eh, hasta ocho horas, pero lo habitual es entre 3 y 5, siendo más habitual, repito, las la cinco horas diarias. Se puede también interrumpir, interrumpir en un momento dado la práctica de, del estudiante, eh, una interrupción temporal eh, a petición del interesado de la propia entidad y siempre que las dos partes, eh, ambos estén eh, de acuerdo. Es decir, en un momento dado a la empresa le puede, por cualquier motivo, que tenga que interrumpir esa práctica o el estudiante solicitar una interrupción. Si están de acuerdo los dos, eh, pueden solicitarlo y, y se les concedería. Eh, esta, esta interrupción no es aplicable a prácticas que sean inferior a dos meses. Es decir, que si la duración de las prácticas es de dos meses, porque ya hemos dicho que está entre uno y seis meses, si es de dos meses o menos, pues esta interrupción no, no, no, no se concede. Y el periodo máximo de interrupción, de interrupción es de dos meses. Lo que tenemos establecido es dos meses. Es cierto que eh, hemos tenido que hacer excepciones en estos últimos meses, como comprenderéis. Pero lo que tenemos recogido en nuestra normativa es de eh, dos meses, esa interrupción. Con respecto a los aspectos económicos, bueno, como ya casi había adelantado, las prácticas curriculares no llevan asociada una bolsa o ayuda al estudio, pero la, no la lleva, no está obligada la empresa, es decir, que si quiere, por supuesto... En las prácticas curriculares, pero en las prácticas extracurriculares sí que llevan asociada una bolsa o ayuda al estudio y la Universidad de Granada tenemos establecido mínimo de 300 euros al mes. Es eh, en concepto, como digo, de bolsa o ayuda al estudio y estos 300 euros podrían ser también eh, equivalente en especie. Lo habitual aquí es que eh, sea 300 euros mínimo. Hay entidades que también dan, eh, tienen establecido algo más, pero nuestro mínimo en la Universidad de Granada son 300 euros al mes. Y luego también eh, está recogido, nuestra propia normativa, un abono de 100 euros, en este caso por estudiante en prácticas, eh, un abono a la universidad, en la forma que ya se le indica, eh, la propia universidad, en concepto de gasto de gestión y administración de la práctica. Eh, estos 100 euros después pues, se le... También va en concepto de, de mecenazgo, ¿no? a efectos de que fiscalmente a la empresa le salga algo más beneficioso, si, si le sale. no, Pero va, se, esos cien euros se ingresan a la universidad en concepto de, de mecenazgo. Pero repito que es simplemente para sufragar los gastos de gestión y administración que conlleva la gestión de, de la práctica. La solicitud de prácticas eh, se hace, como ya hemos he, he dicho, a través de Ícaro, inscribiéndose en la plataforma Ícaro, y a través de, de la plataforma pues, se realiza la oferta. Repito que es bastante intuitivo, me imagino que muchos lo, lo conoceréis la plataforma y lo habréis hecho, pero con los, incluso con los manuales que ya os he indicado que tenemos colocados en nuestra página eh, es bastante fácil porque no, no entraña ninguna dificultad. Bueno, pues para hacer la solicitud simplemente eso, inscribirse, hacer la oferta y formalizar el convenio. Como he dicho, si se hace la oferta y se detecta que no hay convenio, inmediatamente nuestro personal se va a poner en contacto con la empresa para solicitarle esos documentos que he comentado con anterioridad. En el momento que se reciben, se tramita el convenio y se pasa a la firma. Es decir, que esto relativamente es muy ágil. Es decir, que... A veces hay más demora porque la empresa pues, se le olvida mandarnos los documentos y, y quiere acoger el estudiante en práctica y no lo tenemos el convenio preparado. Pero que esto suele tardar para que nos hagamos una idea, si todo se, se va cumpliendo y, se, y vamos respetando, en cuatro o cinco días está el convenio firmado, porque el, el, se van firmando a diario, el vicerrector lo firma a diario. Me preguntan, perdón, Antonio, te voy a preguntar, porque me pregunta aquí también Antonio Sánchez Pozo, me dice, todo empieza con la oferta de prácticas por parte de la empresa, para ello debe registrarse, ¿no? Entonces, ¿pueden realizar la oferta los que van a ser tutores o tienen que ser la empresa? ¿O qué sería lo mejor? Porque lo que queremos también desde el parque es facilitar a la empresa el trámite lo más fácil posible. Entonces, ¿tiene que ser el tutor, tiene que ser la empresa? ¿Cómo, cómo se haría el registro? Lo, lo puede hacer cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos, siempre y cuando eh, vamos a ver, aquí el, si la, la, quien se tiene que registrar porque en las prácticas curriculares Antonio Sánchez Pozo que es, ha sido coordinador hasta muy recientemente de, de un máster, conoce muy bien eh, que hemos, bueno, cierta dificultad cómo las empresas se van a dar de alta eh, y claro cuando nosotros con quien tenemos contacto son con los coordinadores, etc. Claro, dar de alta eh, eh, o inscribir a la empresa, a la entidad, en Ícaro, lo debe de hacer la entidad. Cuando digo la entidad, puede ser cualquier persona de la propia entidad. El tutor, claro, el tutor de... Eh, imagino que Antonio hablaba del tutor externo, el tutor de la empresa. Perfectamente, porque para inscribir, me imagino que, que tiene consentimiento de la empresa, para poder acoger estudiantes en práctica. Por lo tanto, desde escribir, inscribir a la empresa... Eh, en Ícaro lo puede hacer cualquiera, cualquier persona que esté autorizada para ello dentro de la empresa y la oferta la puede hacer perfectamente el tutor como miembro, como trabajador de la propia empresa. Es, decir, es cierto que cuando se da de alta, eh, en Ícaro la entidad colaboradora tiene que poner un nombre de contacto. Nombre de contacto para gestión y nombre de contacto de, para la empresa. O si sea, es para la gestión, puede ser perfectamente el tutor que vaya a coger los estudiantes en prácticas, que en eso no hay ningún problema. No hay ningún vale, problema. muy bien, muchas gracias. También nos preguntan aquí eh, si hay algún requisito en cuanto a edad o año de graduación para aplicar a una oferta de prácticas extracurricular. ¿Edad? O, o año de graduación. Mm. Sí. Si hay algún tipo de requisito que digas pues, para aplicar una oferta de prácticas extracurriculares de esta edad a esta o tienes no. que haberte graduado eh, en los últimos cinco años. O... No, no, no, ¿no? no, no hay límite de edad de, de, de los estudiantes, obviamente. Ahora bien, no pueden ser graduados universitarios, tienen que ser estudiantes, tienen que ser estudiantes. Tienen que estar matriculados en algo, ¿no? Tienen que estar matriculados en algo, es decir, que son prácticas académicas formativas. Es decir, bueno, su nombre técnico eh, del Recreto es eh, prácticas académicas externas de estudiantes universitarios. Es decir, que si no son estudiantes universitarios no pueden realizar prácticas, obviamente, ni curriculares ni extracurriculares. De que no son prácticas, en la universidad no gestionamos prácticas para egresados, para titulados. Por lo tanto, tienen que ser eh, estudiantes de grado o de máster. Claro, si hay un estudiante de máster y que es titulado graduado universitario, pero es estudiante de la Universidad de Granada matriculado en un máster. Es decir, pero si han finalizado sus estudios y no está matriculado en la Universidad de Granada, por eso decía en los requisitos del estudiante, el primero, estar matriculado en la universidad. Tienen que ser estudiantes. Ahora... Tenemos estudiantes jóvenes y estudiantes no tan jóvenes, por lo tanto, en cuanto a eso de edad no hay límite. siendo el único requisito que sea, en ese sentido, estudiante de la universidad de... Edad. Y, y, Antonio, también, o sea, si lo que la empresa no sabe qué es lo que necesita, ella quiere seleccionar personal y no sabe si la vía es a través de, de una práctica acá o a través de selección de personal, de personas ya con su formación, y con su título, también tam podrían acudir a vosotros, ¿no? O sea, para un empleo. Perfectamente, porque nosotros le podemos, en ese caso, asesorar y en alguna ocasión lo hemos hecho. En alguna ocasión lo hemos hecho. Eh, a alguna empresa le he dicho, bueno, es que… Pues vamos, no, queremos contratar, pero no sabemos si el estudiante, si para hacer la selección, si sería bueno hacer lo que le he dicho. Bueno, acoge un estudiante en prácticas previamente, que puede ser un periodo de prueba, perfectamente, un periodo de prueba, un estudiante que ya esté finalizando o que sea de máster, lo puede tener eh, como prácticas que le puede servir a la vez de periodo de prueba y a la finalización se contrata el estudiante. Es decir, que en ese sentido nosotros podemos asesorarles ayudarles, desde, por eso decía, eh, qué perfil formativo de los que tenemos en la universidad, de todos los másteres que hay, e incluso de los distintos en grados que hay, perdonar que, que haga un inciso en este sentido, porque es que a veces hemos detectado, al menos yo he visto que en el contacto con las entidades, con las empresas, porque pues a veces las empresas, y no tienen por qué conocerlo, cuáles son todos los grados y másteres que tenemos en la universidad, los perfiles formativos que tenemos. Por ello vamos a, a empezar a realizar una serie de encuentros sectoriales eh, que lo vamos a canalizar a través del de, eh, Consejo Social de la Universidad. Esto fue una propuesta que le hice, lo han recogido el guante y vamos a empezar ya a hacerlo, pues para dar a conocer a, a, al entorno, a nuestro entorno empresarial, empresarial también cuáles son los, tro, los perfiles formativos y cuáles son eh, los egresados que lanzamos nosotros al mercado de trabajo porque a veces se desconoce que en la propia universidad pues tenemos gente formada ese capital humano para, para trabajar en determinado área en determinados sectores y eh, las propias empresas lo desconocen por tanto en ese sentido nosotros podemos también ayudar a las empresas a asesorarles y bueno pues tenemos este máster podría acoger un estudiante de este con este perfil eh, de este máster o de este grado o directamente ayudarles eh, en esa labor de intermediación, de captación de, de talento, que ya ahora para ahora se, se centrará fundamentalmente, bien a través de la agencia de colocación, bien a través de presentaciones de empresas, como vamos a hacer eh, ahora, la próxima semana vamos a hacer un par de ellas en la universidad. Es decir, dependiendo, las empresas se nos, va, se nos dice, contactan con nosotros, y nos dicen, bueno, pues queremos estos perfiles y nosotros... Pues, eh, eh, organizamos ese encuentro, pero digo esta ya es la labor de intermediación que Paula ahora nos hablará, es decir que pero que por supuesto que podemos ayudar a las empresas, estamos para eso, para ayudarle en esta labor de intermediación y de asesorar, pues también de qué perfiles o de dónde pueden eh, qué estudiantes podrían acoger en, en su empresa. Pues muchas gracias, Antonio Sí, que, que perdona que te he cortado con las preguntas. No, no, nada, nada, nada, mucho mejor. Así es más... ver, espera, me siguen, me siguen preguntando. Vale, me vale. sigue, Dice, ¿la empresa pone los requisitos a cumplir por los estudiantes? ¿Puede limitar la oferta a un máster en concreto? Por supuesto, claro. Sí. Es que es, que es lo, que, lo que habitualmente se debe hacer. Es decir, eh, cuando se entra a realizar una oferta, eh, uno de los campos que hay que cumplimentar es eh, qué perfil formativo es el que está buscando. Entonces hay un desplegable, tanto si es de grado como si es de máster. Si quiere un estudiante de, de grado, pues cuando va a seleccionar, hay un desplegable que aparecen todas las titulaciones de grado de la universidad. O un desplegable con todos los títulos eh, de másteres que tenemos en la universidad y selecciona. Puede seleccionar uno o varios. Es decir, hay ofertas donde eh, pues selecciona, la empresa selecciona, pues le da igual que sean estudiantes de grado eh, el que sea, no vamos ahora a poner pues no sé, daría igual, cualquier grado, y, pero también me interesaría de, de este máster, o de varios grados, o de varios másteres. Es decir, que la empresa selecciona ahí el perfil formativo que, que le interesa. Es decir, que nosotros podríamos asesorarle en un momento dado, pero es la empresa la que quiere un perfil concreto y lo va a seleccionar de, de, de esa titulación concreta. Muchas gracias, Antonio. No, nada, si, hay más, si esto es lo mejor es que me, me veía sí. antes como, como docente que soy dando una clase. Que, que claro, sí, o sea, los participantes que con toda tranquilidad cojan el micrófono, lo que prefieran, por o supuesto. lo hagan a través del chat, porque aquí lo que intentamos es conseguir que, que esto suceda, ¿no? Y que cojáis el mejor persona que o el mejor talento que hay en la universidad para, para vuestra empresa. Entonces, eh, que preguntéis sin ningún problema. Bien, pues me, me acabo muy rápidamente y ya por sí, seguir. Sí. Eh, bueno, como he comentado aquí, cómo se realiza la solicitud por parte de, de las entidades, pero luego tenemos la otra parte de, de los estudiantes. Los estudiantes también lo hacen a través de Ícaro, eh, donde ellos están inscritos. Esto les lo decimos mucho también a los estudiantes, que tienen que estar, tener actualizado su perfil, es decir, porque hay veces que pone no disponible, y claro, pues a veces el sistema pues no lo selecciona. Bueno, esto ya más o menos lo hemos evitado para que no, no suceda. Y a través de dicha plataforma eh, los estudiantes solicitan eh, la oferta de práctica concreta que sea, nosotros hayamos publicado. Porque el procedimiento es cuando, eh, cuando la empresa, la entidad, nos hace una oferta, es decir, entendiendo que ya está el currículum, eh, perdón, el convenio, etcétera, nosotros recibimos la oferta y e inmediatamente la publicamos. La publicamos en nuestra plataforma, que además en, en Ícaro. Y los estudiantes lo tenemos publicada durante una semana. Y los estudiantes se inscriben en, solicitan esa oferta. Ellos, como están ya registrados en Ícaro, cuando ven la oferta la solicitan. Y se inscriben para esa oferta como candidato a participar en esa oferta. Transcurrida la semana, lo que nosotros hacemos es aquello, una preselección de esos estudiantes. Aquellos estudiantes que reúnen los requisitos que ha puesto la entidad, la empresa, porque la, la empresa pone sus requisitos en la oferta. Entonces, desde el perfil formativo hasta cualquier que tenga idiomas, es decir, la, la empresa va a poner el perfil que quiera. Eh, esto aquí operamos casi como, como, una, como si fuese una oferta de trabajo, de empleo, pero en este caso es de prácticas. Los estudiantes se inscriben, son los candidatos a esa oferta, transcurrido el periodo que le damos, que suele ser una semana, nosotros hacemos la preselección de todos los estudiantes que se han inscrito en la oferta. Y cuando digo la preselección es que reúnen los requisitos que ha puesto la empresa e inmediatamente le, se le envía a la empresa. Se le envía, cuando digo la, se le envía, todo esto es telemático, es decir, a través de la plataforma le va a llegar un... O, o, un comunicado a la empresa de que ya tiene disponible todos los estudiantes que han seleccionado o que se han inscrito en su oferta. Eh, el, la empresa accede a, en la plataforma a ver el currículum de todos los estudiantes, porque los estudiantes tienen puesto su currículum, le va a llegar, eh, va a ir viendo el currículum de cada uno y a partir de ahí la empresa selecciona, selecciona. ¿Cómo? Como lo quiere hacer, bien sobre la base del currículum que le va a llegar del estudiante, bien haciéndole una entrevista, bien haciendo, aplicándole cualquier otro tipo de pruebas, como, como desee la empresa. Pero la empresa va a ser quien va a seleccionar el estudiante a partir de los criterios que establezca de selección. Y una vez que ha seleccionado de entre los candidatos a esa oferta, ha seleccionado el estudiante, lo marca, simplemente es marcarlo en la plataforma y enviar en la misma plataforma. Nos llega al centro eh, quién ha sido el estudiante seleccionado y a partir de ahí, inmediatamente, se le llama al estudiante que ha sido eh, seleccionado para la, la práctica, para que acepte esa práctica, ese documento de aceptación de la práctica, el documento de confidencialidad que tenemos también en la empresa, e inmediatamente se incorpora en el día que se haya establecido por parte de la empresa. Es decir, que ese es básicamente, de una forma muy resumida, el, el procedimiento que, que seguimos. Los estudiantes se inscriben exactamente igual que eh, la, la empresa, pero ahora tengo que hacer también otra salvedad. Lo que pasa es que esto es un poco lo tengo aquí, lo que estaba comentando. Y este último apartado que tengo, una empresa puede tener ya seleccionado al estudiante porque lo conozca, porque el estudiante se ha dirigido a la empresa y se ha ofrecido para hacer prácticas. La empresa ha visto que puede ser un chico o una chica eh, que válido para que haga prácticas con, con, con ellos en la entidad y ya lo tiene seleccionado. Por lo tanto, en la oferta que hace la empresa, la oferta de práctica a través de Icaro, hay un apartado de observaciones en donde, eh, observaciones privadas, quiero eh, recordar, en donde en, está en un apartado que es otros datos, observaciones. Entonces, se le indica, si usted tiene ya seleccionado a la persona, indíquenos DNI y nombre del de estudiante. Con lo cual, a nosotros cuando nos llega la oferta, si entendemos que ya una oferta nominativa, la oferta viene con el estudiante seleccionado. Esa oferta no la publicamos e inmediatamente se le está llamando al estudiante para tramitar, para que acepte, firme el documento de aceptación y el de confidencialidad y se incorpore inmediatamente a hacer la práctica. Es decir, que no solamente es lanzar la oferta, sino que también se puede lanzar la oferta, pero con un estudiante ya seleccionado. Y el proceso, desde luego, es mucho más rápido, dado que no, no lo tenemos publicada esa oferta. Bueno, decir también que a las personas tutores de, de los estudiantes en práctica en la universidad, pues le hace un documento, le entrega, o le emite un documento acreditativo de que ha sido tutor en prácticas. Tengo que decir también a este respecto que nosotros desde el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas actualmente estamos elaborando un documento para, eh, que será de, de la universidad, porque es una petición de la rectora, un documento de reconocimiento a la labor de los tutores de empresa. Es decir, que no sea meramente lo que marca el Real Decreto que es un documento acreditativo, sino que el, esta es una preocupación desde hace ya un tiempo de la propia rectora eh, de que hay que darle algo más a las personas que están colaborando con la universidad llevando a cabo esa labor de tutorización de nuestros estudiantes y por lo tanto estamos elaborando un documento en el cual va a haber un mayor reconocimiento más allá del mero documento acreditativo. Bueno, pues sabemos que en algunos convenios ya estaba recogido desde acceso a determinados servicios de la universidad, desde tener eh, correo institucional, si alguien lo deseara, o tener acceso a los fondos bibliográficos, etcétera. Digo, estoy lanzando algunos, es un documento que tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad, pero que estamos trabajando en él para que haya un mayor reconocimiento a la labor de los tutores que colaboran con la universidad. Una cosa, Antonio, si, eh, Antonio, si el tutor va a dirigir el TFM, la UGR exige que el tutor sea doctor. En el máster de, de, de, de Bioenterprise, en algunos se le gratifica un poco. Y otra pregunta es si, si es, es la oferta puede estar abierta más de una semana. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, Sin Sí, problema, por supuesto. ¿no? Es más, de hecho, puede estar abierta más de una semana o menos de una semana también lo que. Porque a lo veces se necesita, ¿no? eh, y tiene bastante prisa la entidad por incorporar a algún estudiante y ya tenemos estudiantes inscritos en la oferta, pues lo tenemos, la cerramos a los tres días, que eso lo tenemos puesto como aproximadamente, es decir, pero puede ser menos o más. De hecho, cuando ha habido pocos estudiantes inscritos en una oferta, el, lo hemos hablado con la empresa y lo hemos ampliado otra semana más. Hasta vale, que... y, si, y si en la oferta pone el requisito estudiante de bioquímica, biología, farmacia, ciencias ambientales, esta es otra pregunta, pero no pone el de biotecnología, que puede ser el caso de, de uno de los estudiantes, ¿hay alguna forma de poder solicitar la oferta? El estudiante, o sea, si pone específicamente bioquímica, biología, farmacia y ciencias ambientales y no menciona biotecnología, ¿se podría? No, ¿no? No se podría. Ahora bien... Se podría a lo mejor sugerir que a lo mejor esa persona tiene un perfil, ¿no? Efectivamente. Es decir, esto nos ha ocurrido en alguna ocasión, en algunas, en bastantes ocasiones. Hay que decir eh, que un perfil no iba incluido, pero ha habido estudiantes que lo han. Sí, que, que simplemente no se te ha ocurrido ese perfil a la hora de ponerlo, pero sí ese perfil. Pues. Efectivamente. Y, y, entonces, y luego, sí, sí, claro. Nosotros es que es simplemente incluirlo e incluirlo y ya inmediatamente cualquier estudiante de ese perfil con esa titulación puede eh, solicitar la oferta. Es decir, que en eso tampoco hay ningún problema. Vale. Y luego también, o sea, como fuentes de talento, entonces hemos visto los estudiantes de las diferentes escuelas, los graduados que son del máster, que te he dicho. ¿Formación profesional y eso te toca? ¿Hay algo o profesionales de formación continua? O sea, quiero decir, sí, porque la empresa busca talento, pero no sabe si, la, si ese talento procede de estudiantes, graduados, formación profesional, profesionales o incluso desempleados, ¿no? Entonces, vosotros podéis ahí intermediar o ayudar un poco, a lo mejor Paula también va a hablar sobre esto, pero lo que sí que es interesante es que, que la empresa os identifique como un partner para encontrar ese talento que está buscando, independientemente de que, que ellos quizás no sepan la fuente de dónde procede ese talento. No sé si me explico. y sí, realmente nosotros en ese sentido, y ahora Paola comentará, podemos redirigir, ayudar a otras instituciones que trabajan también en la labor de, de intermediación laboral. Ahora bien, esto lo que, lo que tú me estabas planteando, Lourdes… Sí que yo me gustaría aquí lanzar que igual, no sé si alguno de los que nos está escuchando, porque ahora mismo no veo el plantel de quienes están presentes. Pero pues mira, no... tenemos 46 eh, participantes, ahora mismo hay eh, personas de empresas y de instituciones públicas, también de fundaciones, de organismos de investigación, eh, de empresas. Entonces, claro, ellos necesitan talento. Y, y quieren la mejor ah. forma y luego necesitan pues eso que, que, que tengan ese conocimiento a lo mejor de nuevas tecnologías, esa capacidad tecnológica. Y todo eso muchas veces a lo mejor en el perfil lo pueden poner, pero quizás no… Se me ocurre, no sé si esto tendría sentido en Ícaro o en cualquiera de las plataformas que vosotras trabajáis, ¿se podría también poner un enlace al LinkedIn que lo utiliza hoy en día mucha gente? ¿O eso lo veis como o sea, como parte del perfil del estudiante que también pusiera un enlace a LinkedIn que a lo mejor también como plataforma también de, de conexión? Uh -huh. ¿Eso estaría, se podría hacerse, por ejemplo? Pues no lo teníamos así establecido, no lo habíamos pensado, pero que… Es una idea que buena que, que, que la miraremos, claro que, sí, claro que sí. Pero que también un poco a, a colación de lo que estabas comentando cuando preguntaba que, no sé, porque esto es una idea que también trasladé yo creo que el año pasado, no, hace dos años. Con Ana, ¿no? Empresa, alguna empresa ahí del, también del PTS. Y era eh, la posibilidad, eh, digamos, de un poco... De tener estudiantes o después profesionales a medida. ¿Y a qué me refiero? Llevar a cabo una colaboración con la Universidad de Granada eh, en estos primeros pasos incipientes que se están empezando a dar desde la universidad de lo que es la formación dual universitaria. Y sí que se podría pensar, no ya solamente a través de una sola empresa, porque probablemente una empresa no, pero sí de un consorcio, una, un grupo de empresas que necesitaran un mismo perfil. Formativo que ahí, seguro que lo tenéis, pero eh, de pensar en la creación de algún máster eh, en este sentido, máster en una formación dual, en donde participasen eh, profesionales, eh, como docentes, digo, personal formativo, eh, participasen mm, personal de la empresa y personal de la universidad, es decir, y donde los estudiantes hiciesen unas prácticas profesionales en vuestras empresas. Y lo que es una información dual, pero universitaria, que ya se están empezando a dar estos primeros pasos en las universidades, creo que sería una posibilidad a estudiar de cara a pues, ir conformando un perfil eh, formativo y profesional del que realmente vosotros necesitáis ese talento. Claro, Eso, es que... Es, es, es tanto que podríamos uh, pensar en elaborar algo en ese sentido. Claro, o sea, porque al final, que se qué se aporta? no, Pues lo que lo que se intenta es una preparación para asumir un puesto de trabajo real, ¿no? claro, Que haya claro. una experiencia laboral única, o sea, que no sea solo… O sea, que, que combina a lo mejor trabajo, estudio, más mentorización. Sí. Y que luego a lo mejor esa formación sea muy práctica e impartida por profesionales activos que sepan de lo que están hablando y que tenga acceso a tecnologías y plataformas punteras eso nos está pasando no que nos piden pues que sea que esté formado en ciertas tecnologías que sean muy punteras por supuesto el título universitario experiencia internacional en algunos programas o en algunas cosas te la requieren y luego también pues muy interesante pues ese contacto con clientes o con clientes de referencia entonces todo eso yo creo que sí que, que las empresas del parque eh, son o sea tienen una necesidad muy concreta y de hecho desde el parque también estamos trabajando en eso, ¿no? Entonces con vosotros os necesitamos, ¿no? Nosotros no podemos bueno, hacer eso. Pues esta, esta es una posibilidad que podríamos barajar porque es cierto que quien está más puntero en esta formación dual universitaria hablamos del País Vasco y algunas universidades claro. en, en Cataluña en algunas zonas concretas. Eh, claro, y aquí lo que las empresas están haciendo es formando a los profesionales a su medida. Realmente lo que mmm, y contribuyendo en su, en su formación y que es una posibilidad aquí en Granada tenemos muy poco quizás lo que más se nos está acercando a esa formación dual es pues un máster a través de una cátedra que se creó con eh, Nj en Norgay eh, que tienen un máster que es de recursos humanos de gestión de, de recursos humanos claro, un poco pues, para el perfil que ellos eh, requieren entonces es algo una experiencia ya eh, dando los primeros pasos en esa, en esa formación dual. Entonces, en algo, el parque, podríamos, algunas empresas del parque, pensar en hacer eh, algún máster en esa, en esa línea. Pero bueno, esto es otra posibilidad eh, que sería por explorar y por, por desarrollar. Estupendo, fenomenal, gracias. Nada, y bueno, yo creo que ya eh, acabo, acabo, les doy paso a, a, a Paola, si comentaros, pues que a veces en, en la universidad... Yo creo que la mayoría lo conocen, pero otras entidades no lo saben, que tenemos convocatorias específicas eh, que sacamos. Es decir, porque aquí lo que yo he estado hablando son las convocatorias de, perdón, lo que son la solicitud de práctica de estudiantes en prácticas bien curriculares, bien extracurriculares, que esto en cualquier momento la empresa lo puede hacer, pero luego tenemos convocatorias específicas. Hay una de ellas que es la de eh, la que conocemos Prime, que es una convocatoria de la Junta de Andalucía que todos los años, de momento, este año no han recortado un poquito, pero bueno, tenemos una partida presupuestaria eh, para prácticas en empresas. Eh, aquí eh, si la diferencia está en que son confinanciadas por, por, en esta convocatoria. El, si yo antes decía que el estudiante percibía 300 euros mínimos, mínimo aquí eh, el estudiante eh, recibe 380 360 perdón 360 euros al mes pero qué ocurre que eh, el 50% lo paga la entidad la empresa y el otro 50% lo pagamos nosotros desde la universidad al estudiante entonces aquí eh, todo es igual la duración es se, seis meses etcétera todo igual solo que es una convocatoria específica que nosotros cofinanciamos el 50% de los estudiantes que acogen en prácticas. Me imagino que muchos de vosotros la conoceréis, habréis participado. Eh, yo sí que hago una difusión, hacemos una difusión, pero claro, mmm, casi a veces más, más escena entre las empresas que ya colaboran con nosotros. Lo que sí haremos, a partir o haré yo, en esa difusión, que os llegue a todos eh, cuando sacamos esa convocatoria, porque hay un tiempo limitado, hay un periodo para hacer las solicitudes. Entonces, eh, bueno, puedo, hace poco sacamos una, pero muy probablemente tengamos que sacar una, una segunda, eh, porque no se cubra ahora mismo. Pues la verdad que hay empresas, pues tradicionalmente venían cogiendo en prácticas a estudiantes y ahora no lo pueden hacer, bien porque ya lamentablemente no están o porque su actividad se ha reducido. Bien, pues eh, eh, cuando saquemos esta convocatoria de Prime, yo la haré llegar también a todos para que eh, la conozcáis y podáis participar en ella. Y luego también tenemos otra que financiado aquí sí que es al 100%, lo paga la Fundación 11 pero aquí son ya para estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad. Pero bueno, sabemos que hay discapacidades de, de, en un amplio espectro, y donde personas con discapacidad, pues que a veces o nos dicen que tienen la discapacidad o no lo percibimos, simplemente. Y aquí sí que eh, a través de la Fundación 11 lo tenemos más limitado. Nos están asignando 11 plazas, eh, pero eh, que aquí lo paga todo eh, la Fundación 11 eh, La empresa aquí no tiene que pagar nada. Así que pero son ya programas específicos que eh, sacamos concretamente, luego el resto pues, lo tenemos abierto todo, todo el año. Bien, esto es un poco lo que yo quería comentar en relación con las prácticas, muy rápido, pero que eh, cualquier pregunta, cualquier duda, como os he ido planteando ahora durante el transcurso de mi intervención, pues pero que también ahora eh, pues, podéis plantear cualquier duda y que yo pueda aclarar. Muchísimas bueno. gracias, Antonio. Yo creo que ha sido que, que ha ayudado. Y ahora hay aquí una pregunta también que te, te dice, eh, dice, si, si hay estudiantes extranjeros que la, la titulación no existe en España. Eh, ¿El perfil es más restringido para ello. ¿Hay alguna posibilidad de que se incluyan? Pero a lo mejor están en un, están, eh, tienen una titulación. Yo creo que lo que está preguntando es que la titulación eh, la tienen en el extranjero y están haciendo un máster en España, que pasa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bioenterprise está pasando que algunos de otros países vienen a hacer este máster. Entonces, ¿ellos tendrían posibilidad? Creo que eso es lo que está sí. preguntando. si sí, sí. Ese estudiante de la Universidad de Granada, es decir, todos los Erasmus, todo, cualquier persona que está aquí de Erasmus, de intercambio o extranjero haciendo un máster en la Universidad de Granada, o en un grado, son estudiantes de la Universidad de Granada y tienen la misma consideración que un nacional. Exactamente igual. Exactamente Estupendo, Antonio. Y, y, y luego, lo que es importante, ¿no? que antes insistíamos también, además de práctica, ¿hay alguna forma de testar talento para el empleo? No para prácticas, sino directamente para contratar. Sí, sí, y eso es lo que le voy a dar paso ahora Paula, lo que nos va a contar ahora, ¿no? Que lo hemos preguntado antes también. Que, porque yo me he, centrado, me he centrado exclusivamente en lo que son la, las prácticas. Sí, eh, estupendo. Eh, Paula, nos va a hablar ahora, como yo decía, con más experiencia que yo y conocedora del tema, de lo que es la labor de intermediación eh, sí. y la agencia de colocación que tenemos. Esta ya sí es para la contratación de, de personas. Que de hecho, que supongo que estará Bob, eh, no sé si estará eh, ahora presente, pues, su, ya Paula se puso en contacto con él para canalizar cómo captar digamos, ese talento, candidato para la oferta que, que la persona sí. que necesitaba para eso. Su... Sí, ya que ir inversa sí, efectivamente. Sí. Eso lo va a explicar Paola a continuación. Pues estupendo, Paola, pues cuando quiera. Bueno, bueno un gracias. ¿puedo gracias. hacer una pregunta? Sí, sí, claro, claro. ¿Es que se ha quedado ahí atrás, Antonio. Muchas gracias por tus explicaciones muy claras Ay, y muy, muy oportunas. Pero me ha quedado una pequeña duda. Es, si uno quiere que la oferta esté abierta más de una semana, ¿eso cómo se hace? ¿O a quién hay que comunicárselo? a cualquier persona de, de, de allí del centro de, de que está llevando a cabo la gestión de la práctica o sea, tal como está ahora mismo la plataforma uno no puede modificar el tiempo que está ofertada ¿no? no, es que no, no no está establecido lo de, creo que incluso en observaciones, en observaciones se podría poner desearía que esta práctica estuviese eh, publicada durante 14 días o 10 días vale. Es decir, si lo desea la entidad, poniéndolo en observaciones. Y si no, basta con llamar a, a las personas que están en gestión de prácticas y decirle esta, esta, pero que es casi más fácil, ya la persona desea. Esto, esto es un arma de doble filo, Antonio. Es un arma de doble filo porque a veces interesa que esté menos tiempo porque son muchos los candidatos que depende también del perfil que se esté solicitando. Esto es como las ofertas de empleo. Eh, igual interesa que sea menos tiempo... Oh, sí. sabemos que va a haber pocos candidatos eh, por ampliarlo pero que eso perfectamente la empresa lo puede poner y solicitarlo en las mismas la observaciones deseo que esta eh, oferta esté publicada durante X tiempo no hay ningún problema ahí nosotros no tenemos limitación ni ningún tipo de, de restricción en cuanto a menor o mayor tiempo nos da exactamente igual muchas gracias yo es que entiendo que en muchos casos en fin, una semana es poco tiempo, Si la gente tiene que entrar a ver un poco más en detalle qué hacen en la empresa, si quieren contactar, etcétera, etcétera, antes de solicitar, porque si no es solicitar un poco a ciegas, pues que tengan un poquito más de tiempo. No hay ningún problema en ese sentido. Gracias. A ti. Pues estupendo. pues, Paola, cuando quieras, porque estamos deseosos de, de entender bien cómo podemos contratar directamente <risa> o cómo las empresas pueden contratar directamente. Perfectamente, Ay, se ve muy bien. Vale. Muy bueno, bueno, pues yo os voy a comentar eh, pues todo lo que es el área de empleo de, de, de nuestro centro, del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, pero centrándome sobre todo en la agencia de colocación, que es eh, enfocado a captar el talento que estáis comentando. ¿no? Es una fuente de reclutamiento importante que tenemos, y bueno, voy a intentar haceros lo menos y sobre todo lo que más me interesa es que no, me preguntéis lo que, lo que queráis saber, que para eso estamos aquí en, en directo ¿no? y podemos intercambiar experiencias o dudas. Eh, yo os he puesto la página web porque, bueno, pues es, en, es una web que quizás debáis de tener un poco de referencia para estos temas, ¿no? veis todas las áreas que tenemos aquí, pero bueno, me voy a centrar en el área de empleo, en comentaros la agencia de colocación, que es donde yo me ubico, ¿no? Yo estoy en las trincheras, así que estoy a, a acostumbrada a, a lidiar con, con todo este tipo de temas, ¿no? Haciendo un poquito de historia y, sobre todo, bueno, pues que, que conozcamos también los recursos tan importantes que tenemos en nuestra universidad y, porque es de todos, y también en nuestra ciudad, ¿no? El, una agencia de colocación no es más que un intermediario en el mercado de trabajo, autorizada por, gubernativamente por el Ministerio de Trabajo. ¿no? ¿Qué quiere decir esto de que tiene autorización por el Ministerio de Trabajo para intermediar? Pues que en su momento, cuando tú solicitas ser agencia de colocación, lo fundamental es que te validan una metodología que garantiza la objetividad en todas las tareas y funciones que realices de intermediación tú tienes que validar tu método como objetivo. ¿Mm? Y eso es lo que nos da un valor añadido a otras fuentes de reclutamiento que puedan existir en el mercado, que no dudo que sean válidas y útiles, pero para mí es muy importante que en la intermediación haya una gran objetividad y una metodología de trabajo muy acorde a los... enfocada tanto a, los, eh, a las empresas y entidades que van a hacer una oferta de empleo, a los empleadores en general, como a los candidatos o candidatas a los futuros aspirantes a los puestos de trabajo. Es decir, nosotros estamos en medio, por eso intermediamos, ¿no? Casamos la oferta con la demanda y ofrecemos servicios tanto a, la, a los empleadores como a los candidatos. Son nuestros dos clientes principales, ¿no? Aparte de otras entidades y administraciones, pero nos centramos en eso. Por lo tanto, nuestra misión, como digo, es... Eh, pues intermediar en el mercado de trabajo, como he dicho, pero facilitando sobre todo pues, el contacto de las empresas con los futuros aspirantes. ¿no? Tenemos que la, eh, hacer fácil esa labor. Eh, una agencia de colocación, eh, en concreto la nuestra, eh, la de la Universidad de Granada, es un servicio público, no tiene fines lucrativos, evidentemente, y, y bueno, pues lo que intentamos hacer, aparte de esa, de esa objetividad también, pues como todo, todo servicio que trabajo hoy en día con, con datos personales, nosotros eh, tenemos o garantizamos lo que es la protección de datos, tanto temas de los currículas que recibimos como de los datos que obtenemos de las empresas, ¿no? Eh, de hecho nosotros, eh, no, la agencia de colocación de la Universidad de Granada en concreto, eh, eh, se, se define también dentro de las figuras en relación con el Servicio Público de Empleo Estatal como colaboradora. ¿no? Nosotros colaboramos con el Servicio Público de Empleo Estatal. ¿Cómo colaboramos? Pues precisamente enviando todos estos datos tanto de los candidatos y candidatas como de las empresas que trabajamos o colaboramos con ellas a la hora de, de gestionarles las ofertas de empleo, todos esos datos se vuelcan mensualmente y se envían al Servicio Público de Empleo Estatal, colaborando así con todas las estadísticas y todos los datos que puedan necesitar relativos a empleo. ¿no? Por lo tanto, no solo somos una fuente de reclutamiento, sino que además somos una fuente en el mercado de trabajo en sí, porque proporcionamos y eh, contenido, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, intermediamos, somos sin fines lucrativos, somos un servicio gratuito tanto para la empresa o entidad como para el candidato o candidata. Y bueno, pues contando un poquito de historia, a mí me, me llena de orgullo, como, como decía aquel, y satisfacción el decir que nosotros fuimos la primera agencia de colocación universitaria en España, nos remontamos a 1997, que ya han pasado años, esto me, me hace darme cuenta de, de, de que soy ya muy mayor, porque ya estaba aquí en esa época, fue cuando la iniciamos, y también fuimos la primera agencia de colocación autorizada por el Ministerio de Trabajo andaluza. Por lo tanto, pues bueno, tenemos ya eh, un bagaje eh, que digamos nos acredita para, para poder trabajar con más criterio en todos los perfiles y ofertas que nos puedan llegar. Eh, tenemos una serie de servicios para los candidatos, pero aquí, bueno, como, como estamos con empleadores, no me voy a centrar más en lo que son los servicios eh, que ofertamos a las empresas o entidades que quieran generar una oferta de empleo con nosotros. Nuestro servicio principal, principal es el reclutamiento, porque bueno, nosotros lo que hacemos es filtrar según los perfiles que las empresas nos comentan que necesitan. No Ahora iré más detalladamente en, en, en sí en la oferta, pero nuestro principal grueso es reclutar. Eh, también de ese reclutamiento preseleccionamos en distintas fases según lo que la empresa quiera acordar, es decir, podemos llegar a hacer primeras entrevistas iniciales, podemos acompañar a, la, a las empresas en todo el proceso de selección, porque hay empresas que no tienen eh, departamentos de recursos humanos, eh, ni incluso de personal, trabajan con asesorías ex externas o gestorías y muchas veces pues hay empresas que es que es... Es, es en sí el, el, el, el dueño o la dueña nada más y, y, y necesitan un apoyo ¿no? en, este, en este camino. Nosotros lo podemos acompañar y, y, y guiar un poco ¿no? eh, con criterio de, según las necesidades que tenga de cubrir. Pero normalmente lo que hacemos, ya os digo, eh, nuestro, nuestro grueso es el reclutar, ¿no? esa primera fase dejando los pasos siguientes para la empresa. También podemos organizaros presentaciones de empresas eh, en la universidad. Normalmente hacemos una media de, de cinco o seis al año eh, porque bueno, hay empresas que sí necesitan dar a conocer a lo mejor pues, todas sus áreas, todos sus departamentos... O bien quieren, quieren reclutar directamente y, y, y prefieren explicar ellos todo lo, lo, lo que puedan ofertar en su empresa, su cultura, qué requisitos valoran más. Todo esto se puede volcar en una presentación, que las últimas, pues como todos sabemos, ahora estamos haciéndolas virtualmente. De hecho, ahora el 4 de febrero tenemos una de Accenture, que, que bueno le ha llamado Tour Virtual. Y... Y va a aplicar en, en, en cuestión de media hora, tres cuartos de hora, todas las ofertas que tiene para reclutar talento, precisamente. ¿no? Todo esto nosotros lo podemos gestionar. Eh, bueno, como he dicho antes, la, las ofertas de empleo pues son las publicaciones gratuitas, es decir, nosotros no somos un servicio gratuito totalmente. También ofertamos asesoramiento, por lo que he dicho antes, ¿no? Eh, hay muchas empresas que no saben realmente, saben lo que necesitan, pero no saben el perfil. Mira, eh, a nosotros muchas veces nos llaman, Paola, yo necesito una persona que haga esto, esto, esto y esto, eh, y desconozco eh, qué titulaciones puedo demandar o qué formación. Entonces nosotros pues, lo que hacemos es un análisis de puestos de trabajo, como, como viene indicado abajo ¿no? eh, eh, en la web, pues qué se hace, cómo quieres que se haga, para qué, eh, qué necesitas más. Y somos también lo, lo, lo, nuestra misión también es dar a conocer todo el talento que puede ofertar ¿no? la Universidad de Granada. Por lo tanto, hay titulaciones que, que se tienen encasilladas a lo mejor en una serie de tareas y funciones y se puede abrir el abanico de ese potencial, de esa titulación. O, o mismamente de, de personas que puedan tener otro tipo de formación complementaria, no sabes qué pedir, no sabes a lo mejor eh, pues, qué, qué competencia es la que, la que estás demandando más. En todo eso nosotros podemos ayudar y acompañar además. Eh, Básicamente es eso. Ahora después si queréis preguntar más en concreto en algo, pero voy a continuar y ya después resolvemos las dudas. Eh, nosotros, el, el, el, la base de datos actual que tenemos la tenemos en Ícaro, es decir, nuestro instrumento, tanto para que las personas que buscan empleo se inscriban en una base de datos es Ícaro, y también Ícaro es el instrumento que, no, que la agencia usa para recibir las ofertas de empleo. ¿Mm? Al igual que prácticas, eh, si vosotros queréis hacer una oferta de prácticas tenéis que usar Ícaro, pues si queréis hacer una oferta de empleo también tenéis que usar Ícaro. Eh, os dais de alta como empresa... Y eh, realizáis nueva oferta y a la hora de enviarla a la Universidad de Granada, en vez de enviarla a prácticas, se envía a la agencia de colocación. Los campos son distintos, eh, se piden otra serie de, de datos que no se piden en prácticas, es mucho más reducido, porque nosotros sobre todo eh, lo que usamos Icaro en cuanto a la recepción de ofertas es digamos un registro básico de que esa oferta es de tal empresa y que demanda tal puesto con tales características básicas del perfil. Pero siempre profundizamos más hablando con la empresa y detallando más el perfil eh, vía teléfono, vía correo electrónico, según las necesidades o la dificultad del puesto. ¿no? Pero bueno, la oferta tiene que quedar registrada en Ícaro, porque como os decía antes, todos esos datos se envían mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal, al SEPE. Eh, actualmente nuestra base de datos, lo, lo he mirado mientras estaba haciendo Antonio Delgado la presentación Digo, venga, vamos a ver el último dato actualizado de hace una, pues, 40 minutos ¿no? Actualmente en la agencia de colocación de la Universidad de Granada hay 95.427 personas inscritas el, el, Lo que define estos inscritos y e inscritas es que todos son graduados universitarios. Es decir, el requisito para que un candidato o candidata que quiera eh, demandar empleo a través de la Agencia de Colocación de la Universidad de Granada es que sea graduado universitario. Mm, o bien esté a punto de finalizar. Admitimos que esté a punto de, bueno, pues de terminar su, su grado o que le quede el TFG. Mm, pero normalmente... Nosotros, eh, las ofertas que podamos recibir que admitan estudiantes es un porcentaje muy bajo, porque cuando quieren estudiantes acuden a, a, al área de prácticas en empresa y cuando acuden a nosotros es porque ya quieren una persona que haya finalizado y evidentemente nosotros exigimos que sea una relación laboral, sea mercantil, sea bueno pues cualquier modalidad de las contrataciones actuales que hay en el mercado, ¿no? Pero, el, el, el, la característica de, de la persona que se inscribe en nuestra base de datos es que es graduado universitario. No tiene por qué ser de la Universidad de Granada, ¿eh? eso sí me gustaría matizarlo. Nosotros tenemos inscritos graduados y graduadas universitarios de todo el mundo. Es decir, que tenemos titulaciones que no están ni siquiera en España. Y también tenemos titulaciones, eh, bueno, pues... Aunque no estén homologadas a lo mejor para poder trabajar, les permitimos que se inscriban. Porque eh, hay veces que, que la persona bueno, pues inicia el trámite y como sabéis la homologación es de títulos es un poquito lenta. Y por eso admitimos que aunque no tengan homologado el título se puedan. Pero sí exigimos que sea emitido por una universidad pública o privada. Pues como os decía tenemos 95.427 personas. Es muy difícil muy difícil que no tengamos un perfil que necesite una empresa o una entidad. Esto es la ventaja añadida o el valor añadido de llevar funcionando desde 1997, que tenemos una base de datos que vamos depurando, eh, pero que se amplía cada vez más, con, con, que se enriquece cada vez más. ¿No? Eh, una vez dicho como la característica de, de, del grueso de nuestra base de datos, ¿cómo podéis hacer una oferta de empleo? ¿no? Como os decía, al igual que, que en prácticas eh, realizáis la, la nueva oferta eh, para la agencia de colocación, la, a la hora de enviarla, la enviáis a la Universidad de Granada, agencia de colocación, y nosotros pues, la recibimos al momento, nos pondríamos en contacto con vosotros hablaríamos del perfil que necesitáis matizándolo más porque bueno, Icaro no deja de ser un formato base de datos con unos campos que no podemos incluir todo lo, lo que puede enriquecer hablar del perfil en persona o, o por teléfono o vía correo electrónico y eh, una vez ya definido el perfil lo que hacemos es publicarla en nuestra web si queréis voy a, a visualizar un poco cómo las publicamos para que tengáis… Lo veis bien, ¿verdad? Se ve bien, ¿no? Sí, fenomenal. Vale. Pues, por ejemplo, bueno, aquí vamos eh, recibiendo las ofertas, las publicamos, es eh, nuestro procedimiento interno, eh, nos exigimos que siempre, siempre cualquier oferta de empleo se publique en nuestra web. Eh, también las publicamos en nuestras redes sociales no sé me parece que Lourdes comentaba antes también algo de LinkedIn no nosotros las publicamos también en LinkedIn en Facebook en Instagram en Twitter <ríe> más que nada porque porque es donde está la gente hoy eh, la gente joven y es donde donde cada vez más se recluta a través de ahí eh, talento no donde recibimos muchísimos currículas eh, en la, de las redes no bien pues en, Vamos a entrar en una, si os parece, no sé, por ejemplo, este, ingeniero. No, Nosotros, eh, al recibir la oferta, como comento, la volcamos en, en la web. Es muy importante definir bien los requisitos que se quieren resaltar, las titulaciones que se contemplan, ya aquí hablamos no de estudiantes, sino de graduados, eh, Intentamos siempre ampliar el perfil, es decir, que, que se acabe un poco eh, lo, que es, lo que son las titulitis concretas, sino ampliar porque hay muchas personas que a lo mejor tienen un, una titulación que, que no encaja mucho, pero sí tienen un bagaje, una formación complementaria que le ha apoyado para ese puesto. Entonces intentamos que el tema de la titulación sea flexible, salvo puestos donde irremediablemente se requiere un conocimiento específico de un grado universitario. ¿no? Pero intentamos siempre que sea, um, los grados no sea uno solo, ¿no? sino que se le dé oportunidad a, a más relacionados con el puesto. Los requisitos es importante porque intentamos que, que la persona, cuando ve la oferta, el futuro aspirante al puesto, pues un poco también se. se digamos, se, la autocandidatura se evalúe, ¿no? Si cumple con los requisitos o no, ¿no? Que esté claro. Eh, las tareas es importante también definirlas porque la persona. Puede tener una mínima experiencia, puede tener más, puede tener menos, puede tener potencial, se puede sentir capaz, no. Entonces también aquí que sepa eh, qué, qué tareas va a tener que desempeñar y sobre todo ver si le interesa el puesto. ¿no? Y para eso también, para el interés del puesto, es muy importante publicar las condiciones laborales, porque mmm, veréis, como os comentaba, ¿no? nosotros tenemos actualmente 95.427 personas. Eh, no os podéis imaginar de, en, un primer, en una primera búsqueda, ya os hablo yo, como digo, desde la trinchera, eh, imaginaros un perfil, ¿no? por ejemplo, de un graduado en ADE, que tenga un nivel de inglés avanzado, que tenga un manejo de herramientas informáticas de gestión para la empresa que además tenga hecha unas prácticas o que tenga más o menos un año de experiencia, que ya haya trabajado, eh, que tenga pues, habilidades comerciales, que, en fin, todo lo que queramos pedir. De esos 95.427 a lo mejor nos salen 2.000 y nosotros os enviamos de 5 a 10 personas por puesto. Por lo tanto... Eh, el filtro que hacemos es bastante, bastante, eh, no sé cómo llamarlo, bastante eh, cómodo para vosotros, porque os quitamos, digamos, todo el trabajo de primera, de, de vaciado de, de personas y, y candidatos y candidatas que, que aunque cumplan con esos primeros requisitos, no son los más idóneos. Y nosotros lo hacemos, como os decía al principio en la preselección, lo hacemos a nivel currículum. Eh, los 5 o 10 mejores currículum que se adapten a los requisitos que hayáis estipulados y que además les interese la oferta, es decir, les interesen las condiciones laborales son los que os vamos a enviar de tal forma que cuando no, vosotros nos hagáis una oferta de empleo a la agencia de colocación de la universidad no solo eh, os vamos a proporcionar el talento que necesitéis, sino que os vamos a filtrar adecuadamente y lo más idóneo, idóneamente posible, a vuestras necesidades. Eh, si imaginaros que después de que os hayamos enviado esos 5 o 10 personas ajustadas a lo que necesitáis, pues no sé, por lo que sea, pues porque no os encaja después con el equipo, evidentemente vosotros conocéis mejor vuestra empresa, conocéis muchísimo mejor lo que necesitáis y esa última fase de selección la decidís vosotros, ¿no? Las empresas, pues por lo que sea, imaginaros que nos no encaja, ¿no? Pues mmm, seguimos enviando hasta que tengáis la persona que, que necesitéis. Por lo tanto, nuestra labor con vosotros es sobre todo de filtro, de adecuación y de acompañamiento en todas las fases del proceso de selección cuando necesitéis cualquier tipo de asesoramiento o de filtro o de, o de bueno, pues en todo lo que podamos participar del proceso. Eh, una vez que publicamos la oferta, como veis aquí, tenemos un plazo de entrega para la gente, ¿no? para que también tenga eh, una fecha, porque si no, imaginaros, si todas las ofertas las dejamos abiertas no puede ser. Hay ofertas que las publicamos y duran dos días publicadas porque en, en un segundo tenemos una respuesta, sobre todo si las publicamos en redes, que no os podéis imaginar cómo se nos satura el correo. Pero normalmente el plazo suele ser una semana, cuatro o cinco días, no depende de la urgencia. Hay empresas que planifican y, y nos llaman cuando van a tener que cubrir el puesto dentro de un mes o dos meses y hay empresas que de repente dicen, oye, que la semana que viene necesito tal. Entonces depende. no. Y eh, una vez que nosotros eh, recibimos la oferta, la publicamos, este mismo enlace del anuncio se lo enviamos a la gente de nuestra base de datos que cumple con los requisitos. Y solamente aquellos que nos contestan interesándose por la oferta, enviándonos su currículum adecuado a la oferta, son los que os vamos a hacer llegar al correo electrónico que vosotros nos indiquéis. Así de simple. No, no hay más. Eh, después, sí eh, el único compromiso que sí os requerimos y que la verdad pues es bastante extenso que, que, no, que no se cumpla mucho ese requisito que os pedimos, es que nos comuniquéis los resultados de la selección, es decir, de aquellas personas que os hemos enviado a través nuestra, pues saber qué resultados han tenido en el proceso. Pues para ello tenemos nosotros, os lo intentamos poner fácil, tenemos una hoja con una serie de códigos que no van más allá de cinco o seis códigos, de entre ellos uno es contratado, otro rechazó el puesto, otro no llegó a aceptar las condiciones laborales, ese tipo de códigos de resultados. Os lo enviamos siempre conjunto a la relación de, de los currícula en el fichero que os hagamos llegar por correo electrónico, y esa hoja es la que os pedimos que nos devolváis cumplimentada. ¿Qué suele ocurrir? Pues que vosotros en vuestro día a día todo eso después se olvida y, y bueno, pues, pues cuesta un poquito que nos deis los resultados. Pero para eso estamos tam también nosotros, para intentar hacer el seguimiento de las ofertas y, y, y saber todo, porque para nosotros es muy importante saberlo, ¿no? De cara a también nuestra labor con los candidatos. Una persona que estamos enviando a ofertas, a otra oferta y no funciona, no llega a ser seleccionado esa persona la derivamos a orientación profesional, trabajamos con ellos, en fin, ya son otras funciones de aquí del centro. ¿no? Pero que para nosotros es muy importante el, el conocer los resultados, para mejorar, para ver si lo estamos haciendo bien, para comunicarlo al servicio público de empleo, los necesitamos. ¿no? Pero bueno, para eso estamos también, para hacer el seguimiento. Y eh, ya está, eso es lo que básicamente nosotros hacemos en, en en la agencia ah. de colocación. Igual Hola. se me ha escapado algo, pero me encantaría que No, pero muchísimas gracias, porque, porque yo creo que ha sido una visión muy eh, detallada y, vamos, es un servicio muy interesante. Paola, yo que te quería preguntar, si la sí. empresa no tiene muy claro, porque para la adecuación, eh, cómo escribir el perfil, ellos también te pueden escribir a ti o a la persona o a través de la página web, ¿cómo lo hacen? O sea, el, el primer contacto… El primer contacto nosotros, eh, eh, hay gente que directamente hace la oferta en Ícaro, ni siquiera contacta con nosotros no y recibimos la oferta, entonces somos nosotros las que os va, nos vamos a poner en contacto para detallar más el perfil, porque como os digo, a ver, eh, nosotros intentamos filtraros lo mejor posible y los datos que vais a tener que rellenar de la oferta es qué titulación universitaria en principio contempláis que es formación complementaria, idioma, informática. Pero imagínate y que esa más. empresa ni conoce cómo acceder a Ícaro ni nada. O sea, el caso de Bob, ¿no? Yo te mandé ah, el perfil sí. y fuiste tú el que lo. Eh, o sí. sea, vosotros lo que nos ayudaste y me lo metisteis en Ícaro y hicisteis la búsqueda y ya se la vertiste, ¿no? Uh -huh. vale. Nosotros podéis contactar vía teléfono, vía correo electrónico. Imaginaros que, oye Paola, necesito cubrir tal puesto, eh, ponte en contacto conmigo o cómo lo hacemos. Y ya nosotros no, no preocuparos que, que, que enseguida os llamamos, os escribimos o lo que haga falta. Aquí en la página web, uh -huh. en el centro tenéis el directorio, donde está sí. todo el equipo, ¿no? Me, me, Aquí, eh, aquí estamos nosotros, sí, sí. el área de empleo, mi, mi compañera Inmaculada, yo y Francisco Valero, que es del Observatorio de Empleo, ¿no? donde bueno, trabajamos bueno. todos estos datos. Pero que no, no es un mero trámite administrativo, no sé cómo explicarlo. Nosotros lo que intentamos es ser realmente un acompañamiento para vosotros. Hombre, claro, hay una propuesta de valor, o sea, intentar claro. ayudar a hacer mejor. Aparte, que esa a nosotros. Nos gusta decir que, que, que después de tantos años, <ríe> además estamos las mismas, nos hemos hecho mayores aquí, mi compañera y yo, <ríe> entramos con 24 años recién finalizada la carrera en práctica, imaginaros, o sea, somos carne de práctica y, y bueno, pues eh, montamos la agencia, nos quedamos y nos encanta nuestro trabajo, ¿no? Pero a lo que voy, eh, nosotros, eh, eh, no sé, el Departamento de Recursos Humanos de una empresa conoce... Sus puestos, ¿no? Al detalle. Nosotros tenemos que conocer todos. Tenemos que tener un método que nos permita llegar a profundizar en cualquier perfil y en cualquier análisis de puestos de trabajo. Y eso lo tenemos. Entonces, pues nos gusta decir que es un valor añadido porque no simplemente nos ajustamos solo a, vale, vamos a buscar graduados en, o ingenierías químicas, punto, ¿no? Intentamos rascar un poquito más, ¿no? Y dar ese, ese completo que os pueda. Pero claro, también es cierto, no quiero crear aquí unas expectativas que somos la panacea, es cierto que nos quedamos en el reclutamiento, o sea, nosotros filtramos a nivel currículum lo que se puede filtrar a nivel currículum. Eh, eh, sabemos todos que después lo importante siempre es el cara a cara, la entrevista, el conocer a la persona, pero, pero mm, sí quitamos mucho trabajo de, de, de desgaste de esas primeras fases, de ver muchísimo currículum hasta que seleccionas los que más encajan, ¿no? No, no sé si te he contestado, Lourdes. Sí, sí, claro que sí. Yo creo que eh, vamos a ir terminando ya. Los que se tengan que ir, porque o sea, yo había dicho que era hasta las 11. Hay un par de preguntas más que me vaya a permitir hacerlas. Y quien se tenga que ir, que se vaya con todas, porque ya ya estamos, a, ya son justo a las 11 ahora. Eh, nos pregunta por aquí si las prácticas curriculares se hacen en la universidad. ¿En el CSI deben ofertarse las prácticas en Ícaro. En el también son... sería para… ¿no? Sí, sí, Antonio. sí. Es sí. Antonio. Eh, todo ahora mismo, si son prácticas eh, curriculares de máster o extracurriculares, todo a través de Ícaro, se gestiona todo a través de Ícaro. Vale, perfecto. Sea la entidad que la solicite, quien sea. Pues ya está por dejar Perdón. esto. Pues Perdón, yo Antonio, creo que, si, si que Perdón, Antonio, sí. si es la universidad, ¿qué sentido tiene? Si ya la propia universidad... No tiene que establecer ningún convenio consigo misma, ¿no? ¿O sí? No, el convenio no, no tiene que establecer, pero la solicitud, la oferta, sí que se hace a través de Icaro. ¿no? Ok. Sí, sí. Vale, vale, gracias. Vamos, vale. te lo digo hasta, lo, lo puedo contar hasta por experiencia propia, como me presentaba también Lourdes, como director del, de la Cátedra de Salud y Bienestar Organizacional, ahí hemos acogido estudiantes en prácticas, y yo, como responsable, a través de Ícaro tenía que hacer la solicitud, la oferta y seleccionar después los estudiantes. que lío, voy a acordar tarde a este rollo de. Bueno, pues. Pues ya está, fenomenal. Pues muchísimas gracias. Yo creo que si no hay ninguna otra pregunta, eh, ya la damos por concluido, que son ya las 11 y 4. Y muchas gracias a, a los dos. Vale, venga. Nada, un abrigo. placer. Gracias, Chao. Gracias, gracias. gracias. Adiós. Y que estamos bueno pues para a disposición de, de vosotros para ayudaros en lo que podamos. Muchísimas Exacto. gracias, Antonio. Gracias. Muchísimas Hasta gracias, luego. Paola. Gracias eh, a vosotros. La verdad es que es un placer.